Hola, hola, ¿quieres ser mi amigo? Vale, Tengo algo que decir. Soy un robot. Siempre lo he sido. ¿QUÉ? Yo también debo decir algo. Yo soy tu padre. Ping.